A continuación, vamos a mostrar un pequeño experimento relacionado con la metaestabilidad química. Una vez llegados al laboratorio, vamos a explicar en qué consiste este proceso ayudándonos de la siguiente gráfica. Consiste en una propiedad de un sistema que presenta varios estados de equilibrio, uno metastable y otro estable, y que puede pasar de uno a otro con tan solo una pequeña perturbación, llevando consigo en este caso una transferencia de energía.